Bueno, felicitaciones, ya conoces las bases de la programación. Repasemos un poco entonces. En esta clase lo que aprendiste es qué es la programación, qué es un algoritmo y fundamentalmente cómo se piensa un algoritmo. En la próxima clase vamos a profundizar un poquito más. Vamos a estudiar diferentes estructuras repetitivas, condiciones más complejas y el concepto de rutina. Por último, te vuelvo a dejar mis datos para que en caso de que tengas necesidad o quieras consultar algo, lo puedas hacer. Nos vemos la próxima.